Buongiorno amici de FISI MÁS, da Pablo el Giorno de hoy faccio un circuito Tabata militares Per personas allenadas como te seis ejercicios, seis ejercicios Donde elaboramos gamba, bracho abdomen Todo nuestro cuerpo En estos ejercicios se sentirá una una fatiga a la segunda y a la tercera serie yo esto lo repito tres veces tres veces por cuero la prima será un poco demostrativa te lo muestro cómo fare. lo importante no fermarse más no fermarse más Va, vamos a entrenarnos a 35 segundos con 15 segundos de recupero piano piano tú laboras a tu ritmo como puedes guardar por datos mi giboto si tú no hay un giboto no hay problema, lo importante es probar un peso eh, que no sea muy ligero ni muy pesante, siempre a tu capacidad. Ok, la hecho con esta valilleta, vamos a hacer un poquito de, de, de movilidad porque no podemos iniciar nuestra actividad física sin enviarles una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer con este circuito Tabata Militar, y personas, salenatas y cometes. Ok, perfecto, me voy un poquito en la espalda, en diestro. Avanti, avanti, ok, vamos a hacer un poquito de, de, de corsa en el posto, corsa, corsa, corsa, corsa, Sí. ta, ta, ok, voy a contar 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, ok, mantente, mantente, mantente,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 me fermo, me fermo dietro cambio avanti perfecto piego y yendo continua, continua yo me la echo les escarpes contigo, contigo, contigo. <ríe> 3, 2, 1, cambio. Perfecto. Dietro. Es una intensidad media, media alta, media alta, media alta. <ríe> Esto fue personas alenata comete, alenata. ok, lo importante no fermarse eh, más. Son 35 segundos donde tú lo haces piano piano. No se trata de hacerlo veloce, sino piano piano hacerlo bene. ok, prendo ¿cuá? prendo ya el peso que ya lo he preparado ¿cuá? El peso, el peso. Como he prima, esto lo repito, tres volte tres voltes, Okay, ok prendo mi timer, prendo mi timer ok, ya hemos hecho el rescaldamiento vamos a checar el timer, que no lo veo perfecto, aproximadamente cuesta dura 17 minutos con 30 segundos a la señal iniciamos 3, 2, 1 vía 4, 3, 2 1 ok prendo el peso, el primo bicipiti escendo, scuote, salgo su. Echendo. Nuevamente. Ta. Uno. Ta. Echando, salgo. Su. Tra. Echando, y tiro. Nuevamente. Tra. Echendo lo más que riesca. Ta. Salgo. Ta, ta. Ta. Ta. Nuevamente. Ta. Ta. Ok. Perfecto. Perfecto, perfecto. Nuestro primo, nuestro primo ejercicio. Vamos a ir con nuestro segundo. Ok. Me alzo las tres a misura de la espada, Avanti, Avante. Abro. Avante. Lento. Abro. avanti abro Tra. nuevamente Tra. abro Tra. ok nuevamente Tra. Uh. lento, paro lento ok perfecto el próximo el próximo me fa morir gamba militar gamba militar gamba militar fuerza, fuerza fuerza raga, no se mola più, no se mola, Gamba militares, guardate, guardate, ta, ta, ta, ta, gira, puede girare, puede girare, puede girare, ta, gira, gira, gira, gira, gira. salta, salta, se, se, se, se, se, se, se. me quedo, uno, due, tre, uno, due, tre. Piegamenti. Uh. Piegamenti. Piegamenti. Uno. Me salgo, me alzo, nuevamente, piego, uno, dos, A fondo. A fondo adelante. A fondo dietro. No tengo una más. Uno. Due. Salto. Dietro. Ta. Ta. Salto. Vado adelante, Devante. salto, dietro, perfecto, nuestro próximo, abdominales, abdomen, Адоми! Вот Та. Та. Та. Та. Та. Ok. Perfetto. Adesso. Altro de abdomen. Altro de abdominales. Altro de abdomen. Guarda lo paz. Toco. Desciendo. Dietro. Toco. Dietro. Dietro. ¡Dietro! ¡Dietro! ¡Dietro! ¡Dietro! ¡Perfecto! Se repite nuevamente Se repite de capo Se repite de capo Va, se va, ta, Salgo. ta, ta, perfecto, nuevamente, se. Echando. Ta. Ta. Ta. Ta. ok, se va, ta, se va, ta, se ok tú toca este esfuerzo me entrará madre de Dios está duro pero tú no mola mai tú no muela brazo, braço braço cuatro acá abro ah Piedi. Ahora está a misura la espada. Abro. Ah. Ok, lentamente. Tú hay el control. Ah. Uh. Vamos, se va. Abro. Ah. Uh. Avanti. Ok, gamba militares. Cuesta el più pesante. Pues este es el più pesante para coquise. Voy a pues se vende. cuánto seis fuertes tú en el campo. Va, se va. Va, está. Salta, salta, salta, salta. Puede salir uno avanti uno indietro. Salta, salta, salta, salta, salta, salta. salta, salta. Salta, salta, salta, salta, salta, salta. Ah, cuál continúa? Piegamenti, piegamenti. Llegamente. Piego. Salto. Sub, Piego. Piego. Salto. Su. Ascendo. Piego. Piego. Fondi, affondi, affondi. Vamos, vamos, salto dietro. salto cambio salto dietro fatome 60. Uh. Se no se mora. Yo me estanco como te estanca tú. Yo me estanco. Esto es real. <risa> sale, sale, sale. Vado uno. Vado el otro. Vado en eso. Vado en meso, vado en meso, cambio, ya Raga última serie, última serie, última, última, Okay. Guardate. Sí. Desciendo. Pa. pa. Su. Deciendo. Tra. Descendo. Uno. Pa. Desciendo. Pa. Su. Descendo. Tra. Tra. Descendo. Pa. Su. Pa. Ta, ta. Ay ay ay. Palota militar. No se eskerza piu. No se eskerza. bracha! bracha Va. Abro. Ah. Todo con control. Abro. Oh. Abro. Ah. Se va. Uh. Ah. Uh. Madre de Dios. Sí. Continua el più fuerte. Gamba militare.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 Suele, llegamente Forza, forza. Piccolo salto. Vietro. Salto. Cambio de cambio. ¡Vamos! Forza raga, lo so, no está tan fácil. Última serie, última, última cuesta. Último ejercicio. Damos, fuerza. Forza. No es fácil, no es fácil. Ok, vamos a cambiar. Vamos a hacer cuesta. Cambio, cambio de gamba. Ta. Cambio de gamba. Ta. Cambio. Sí. Cambio, sí. Cambio, sí. Dale, sí. Dale, sí. Dale, sí. Última, Dale. Última, última. Ah, ah. Lo no soy, lo no soy, lo no soy. No es tanto fácil, no es tanto fácil. Para cualquiera la pausa es, es poca, pero lo so. Si lo fachamos así, duro, resistente, vamos a ver grandes resultados a corto plazo, siempre y cuando tú seas constante. Al menos estos ejercicios, repítelo de una a dos vueltas a semana Con buena disciplina eh, podemos lograr tutti, nuestro objetivo. Gracias a todas las personas que guardan con este canal y a la gente que ancora no está inscrito a este canal, inscríbete a eso. De cuore, Pablo.